Señores, le hacen el fo a Domingo Bautista Señores, Domingo Bautista ¡Ay, qué carita! ¡Los colores de Domingo! ¡Los colores de Domingo! Según Domingo Bautista, a través de las redes sociales han iniciado una campaña pidiendo el regreso a la televisión dominicana de él junto a Frederick Martínez El Pachá Domingo compartió el arte del programa que conducía junto a Federico con Domingo y el Pachá, y dijo que se está pidiendo a gritos que vuelva la unidad de acero a la TV Dominicana. Sin embargo, los usuarios de la red social Instagram que comentaron la publicación no están de acuerdo con esa idea, señalándole que él no pega con el Pachá y que ese programa fue un error en su carrera. Señores, o sea que las redes sociales son peligrosas y los seguidores de una vez le meten. Claro, yo pienso que Domingo Bautista tiene que tener un, un programa solo porque tiene como, como ese ese swing. Sí, sí, pero no no con el porque el pachá ruina cualquiera. Y, y sería ya un, un retroceso, un retraso, Domingo, después que salió sí. del Pachá. Eran un dúo, luego él se sale del programa con Domingo y el Pachá. Yo diría que sería un retroceso. Y Domingo Bautista es una figura que la gente le quiere, la gente la sigue. Y el Pachá es una persona muy odiada y, y, y últimamente están sucediendo... Eh, muchas cosas con el Pachá, y yo preferiría que Domingo se lanzara con un proyecto eh, ya a lo personal, un proyecto claro, solo. claro. Yo pienso lo mismo. Que miren los comentarios ahí, <risa> dice: eh, eh, Dice una, Domingo, usted no pega con el Pachá, dice otro, Robert Sánchez RD, sería un palo, ese es amigo de él, seguro. Robert ¿Eh? Ah, Robert Sánchez de la, la, de la. la tuerca, no es. Sin, Sin filtros filtro. radio show. Sin filtro radio show, ahí está. Él, de, él destapó. ¿Cómo es? Léemelo que medio ciego, cara. Él destapó, es que quiero que vuelva un programa tan bueno, no sé por qué, lo sacaron del aire. Oye, ese es el sobrino y Pachá. ¿Eh? <risa> Dios nos libre, dice Android. <risa> Ay, Dios mío, son malos. Bueno, no creo que sea factible, dice uno. Y otro dice: Bueno, Domingo, usted está bien en mal, así es verdad que va para ese programa. Oye, ya va Si y mal, Domingo ¿no? se quiere morir de corazón. <risa> Ay, Dios mío. A el Pachá es lo peor que hay como comunicador. Si ha ganado la mala voluntad de todos por su babosada y su arrogancia. Señores. ¿eh? Pero tú sabes que esa fórmula, el Pachá, de, de causar controversia, le ha funcionado porque. Un Frederick Martínez, si no fuera el Pachá, porque su esencia es el Pachá, eh, no estuviera tan pegado y tan sonado como sí, hasta ahora. Él, sí. todos los fines de semana, todos los fines de semana sí. se habla de Frederick Martínez en Pachá porque él busca la forma de cómo sí, sonar. De cómo sonar, así es, pero no lo quiere nadie ahí, hombre. <risa> a, a, no, a, a veces no, él pone el Pachá para llamar la atención, va a poner hasta que entre un motor para allá y se trae y de todo, o una cosa, porque que él no. Ese es el contenido de él, llamada atención, imagínese usted. Y ahora que está en un canal que no es tan eh, visible como Color Visión, ahora va a tener que hacer buscarse de abajo para pa eh. hacer controversia ahí en las redes. ¿Dónde, dónde está eh, Carlos? En el canal 45 <ríe> que él está. <ríe> ¡Ay, Dios mío! De Color Visión, el canal 45. Y, ¿Y no era peleantilla que iba? No, parece que no lo aceptan, no quieren loco. <ríe> ¿No quieren loco? en Teliantilla. No, está muy bien ellos, eh, tranquilos. No, no quieren... No. Y tú sabes que, que el Pachá últimamente está haciendo demasiado comentario de política. Y tú sabes que de alguna forma u otra eso le trae problema al canal porque vivimos en un país que... Si, sí, no de uno... Exacto. Eh, eh, ...tiene eh. problema. Eso es así, eso es así, el Pachá. Yo creo que Domingo debe hacer un programa porque él tiene el swing. ¡Bueno, ya sé! Y los lo colores. Y lo colores sí, de Domingo. Los colores. Está bien. Él tiene su esencia. Y es un caballero decente. No se pasa. Le da como vida al micrófono. ¿Me entiendes? Un tipo intelectual que todo el mundo. Pero el pachá no pega, muchachos. Este es increíble, señores. No, y cabe destacar que Domingo, eh, hace unos meses, salió de la propuesta Sábado Extraordinario que se transmitía por telemicro, que ahí él hizo una buena conexión con el público. No sé por qué el programa salió del aire, pero esperemos en Dios que a Domingo le lleguen oportunidades y que vuelva a la televisión. Claro, claro, es así.